mi nombre es carmen lorena murillo panameño soy docente del programa de fisioterapia de la sede cali instrumentadora quirúrgica y magíster en administración en salud dentro de las diferentes actividades que tengo en el programa tuve la oportunidad de ser mentora mariacano virtual experiencia más que enriquecedora y significativa ya que tuvimos la oportunidad de fortalecer los procesos de docencia y enseñanza desarrollados en las aulas Mariacano Virtual y direccionados desde el área de virtualidad, realizando un seguimiento y acompañamiento continuo a los profesores para un adecuado desarrollo, creación y estructuración de las aulas Mariacano Virtual, además de dar a conocer y ser replicadores de las grandes bondades que tiene la plataforma Mariacano Virtual. Si me preguntan si son necesarios los mentores de las aulas mayacano, yo diría que sí, porque son los que hacen el acompañamiento continuo y directo a los profesores de los diversos programas para una adecuada estructuración y desarrollo de todos los recursos de las aulas virtuales. Elementos que nos van a permitir continuar fortaleciendo los procesos de calidad y poder alcanzar la acreditación de los programas institucionales y las diferentes certificaciones.